Soy promotor cultural en Venezuela. Eh, formo parte, fundé un grupo en el año 1980 que es el Teatro de Títeres Quinimarí, que es un grupo que ha estado comprometido profundamente con todo el proceso de transformación que ha vivido Venezuela en los últimos tiempos. Eh, en Venezuela hemos tenido un gran acontecimiento cultural. Y es el hecho que en el 1999, una vez que el presidente Chávez asume al poder, hace una convocatoria para la creación de, una, de un proceso constituyente que le permitiera al pueblo venezolano construir colectivamente, amasar los sueños que habíamos tenido durante, durante siglos y, y hacer una constitución a la altura de las necesidades del pueblo venezolano. Ese es un acontecimiento cultural de gran importancia y ha sido uno de los elementos fundamentales para que la voracidad, la ferocidad de la oligarquía venezolana haya intentado durante 18 años todo tipo de trapacerías, todo tipo de de atentados contra la democracia venezolana. Nosotros debemos recordar que en el año 2002 se dio un golpe, un golpe que lo detonaron tres leyes habilitantes fundamentalmente, la ley de tierra, la ley de hidrocarburos y la ley de pesca. Esas tres leyes afectaron profundamente los intereses eh, depredadores que ha tenido eternamente la, la oligarquía venezolana y desde ese momento empieza una remetida contra el pueblo nosotros debemos recordar que, que, que durante los años después del, del golpe petrolero una, una huelga que trató de quebrarle la columna vertebral a la voluntad del pueblo venezolano para, para construir un proceso libertario eh, se produjo un acontecimiento de grandes pérdidas económicas en el país sin embargo, la política revolucionaria destinada a cubrir una deuda social extraordinaria que veníamos acumulando durante todo el siglo pasado, eh, se fue, hubo un proceso de recuperación progresivo que debe recordar, deben recordar to, todos los pueblos del mundo, cómo los venezolanos salían en bandadas a raspar tarjetas a, a, con, con los beneficios que la revolución bolivariana le estaba dando al pueblo Al pueblo en general Y la clase media deambuló por todos los escenarios del mundo Raspando tarjetas indebidamente Con un acto de traición profundo En ese momento nos recibían como una gran cosa porque estábamos gastando dólares en el exterior, hoy se ha revertido esa situación. ¿Y por qué se ha revertido esa situación? Porque desde el 2010 viene un atentado profundo contra la revolución bolivariana y dentro de, lo, de ese gran atentado debemos tener en consideración la muerte del presidente Chávez. Allí hay un acontecimiento que la historia va a tener que revisarlo y que más adelante van a salir en evidencias si es realmente un mártir de ese proceso, porque ha sido un ataque sistemático a la economía, en lo financiero, en lo económico, en lo político, en lo cultural, a todos los niveles y una orquestación de todo lo que ha sido los medios de comunicación internacional para hacer aparecer a Venezuela como una dictadura, como, una, como un estado forajido, como un estado fallido. Eh, frente a toda esta situación y en este momento donde los venezolanos están saliendo porque efectivamente hay una crisis, hay una guerra económica, nos han decretado y nos han declarado como una amenaza eh, inusual y extraordinaria para poder tener toda la justificación de arremeter contra el pueblo. En estos momentos el pueblo venezolano está esperando realmente una invasión militar de parte de fuerzas que se han colisionado en el mundo con el propósito de derrumbar la revolución bolivariana. Pero hay algo muy importante, si bien es cierto hay una crisis muy profunda que está haciendo que salgan venezolanos a, a buscar eh, expectativas y perspectivas en, otro, en otros países. Dentro de Venezuela hay una profunda organización popular donde el pueblo se está haciendo propietario de su destino, donde está estructurando formas de, de distribuir la comida, lo poco que nos llega. Porque hay que recordar que se han quedado containers en el exterior, en Colombia, en diferentes sitios de medicinas y de alimentos que no permiten llegar a Venezuela. Por eso están saliendo los venezolanos, porque hay una conspiración internacional contra nuestra patria. Pero les voy a decir algo, el pueblo venezolano es el pueblo de Bolívar, y allí se está levantando una gesta heroica que va a terminar por imponer una voluntad de paz en el continente. Lo que le pase a Venezuela le va a doler a toda América Latina y por eso hoy están preparando las condiciones estratégicas para invadirlo, para invadir el país y los trabajadores de la cultura tenemos la responsabilidad de con nuestras obras, con nuestro accionar, estar presente en estos escenarios que nos permitan nosotros difundir la verdad de Venezuela y en este momento nosotros estamos acá en este encuentro de UNASUR, de Movimientos porque eh, UNASUR son los pueblos y nosotros los titiriteros que venimos recorriendo los pueblos hemos visto la miseria, hemos visto el dolor de América Latina eso no se puede ocultar y esos gobiernos, como el gobierno Venezuela, de venezolano, que ha estado haciendo casas, creando universidades, creando alternativas de, de posibilidades de redención de nuestro pueblo, está siendo asfixiado meticulosamente para no reconocer de que sin el Fondo Monetario Internacional, sin los organismos internacionales del imperio, los pueblos de América Latina pueden levantarse. Así que... Nosotros como trabajadores de la cultura tenemos toda la sensibilidad y toda nuestra, nuestra voluntad puesta al servicio de la organización popular y de la integración de los pueblos para garantizar la paz en América Latina.